Agárrense de las manos. El Puma Rodríguez quiere ser presidente de Venezuela. El cantante afirmó que está abierto a competir para gobernar el país que actualmente preside Nicolás Maduro. Además, elogió a nuestro Javier Milei, es el mejor economista de Hispanoamérica. En febrero de 2019, José Luis El Puma Rodríguez volvió a los escenarios tras una larga ausencia producto de un doble trasplante de pulmón en 2017, Su reaparición fue en el Venezuela Aid recital que dio junto a un grupo de artistas en Cúcuta, en la frontera colombiana con Venezuela, para llamar la atención sobre la crisis humanitaria en ese país. Revitalizado, el músico anunció que tiene ganas y energía para meterse en la arena política de su querido país. Quiero colaborar con el futuro de Venezuela y por eso dejo abiertas las puertas para una posible candidatura presidencial, confirmó Rodríguez, de 76 años, a través de su agente. Siento que la gente está cansada de los políticos. Quizás necesitemos a outsiders. A empresarios responsables que sepan sacar al país adelante, agregó un día después de mencionar su propuesta en una entrevista con CNN en español. En ese reportaje, el Puma habló del mediático Javier Milei y dijo que está totalmente de acuerdo con él. No sé si conoces a Miley de Argentina, le dijo al periodista Camilo Egaña. Espero que algún día lo invites a un programa tuyo, para mí es el mejor economista de Hispanoamérica, continuó. El Puma reveló su potencial candidatura presidencial en Venezuela en momentos en que promociona una gira mundial que desde el 11 de mayo lo llevará a Estados Unidos, Canadá, América Latina y Europa. El cantante afirmó que está abierto a competir para gobernar el país que actualmente preside Nicolás Maduro.